¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Grass of Cars Bueno chicos, hoy os traigo una nueva apertura de máquinas He traído a un amigo al canal He traído a un amigo <risa> Para nada, es un rey Para que las abra él Va a abrir las máquinas esta vez en vez de yo Se llama Jesús Muy buenas A él también le gusta mucho el juego Ha jugado mucho conmigo Me ha ayudado a conseguir muchos coches ocultos Que ya sabéis... Que se necesita un compañero para conseguirlos Y nada, le paso el móvil Va a tener la suerte de, de grabar En el canal de Tapicato01 Mira, primera máquina chicos Vamos allá Vamos a ver Las legendarias que nos salen Aunque nos da igual Porque en el pasado vídeo las conseguimos todas Todas Todas no, no Ah, pues bueno, mira, creo que el coche nupcial lo necesitamos para, para un coche fusionado Beta coche fusionado Ahora, mira los que nos quedan. Mm. Aquí. Ese no nos faltan gigantones. Ne, Necesito un camión. Ser. Aquí. Haga esto. Que no se nos ve, tío. No se nos ve. Ahí está. Ese no. El avión. Ah, no, pues necesitamos coches fúnebres. No de nupciales. No y nada, nos faltan pocos coches. Mira, va. Ah, mira, tu dinero Con la ¿no? segunda. Con la segunda, eh, venga. 25.000 al principio. Oh, 25 máquinas. Ni tan mal. Mira, morada, lila. Como quieras decirlo. Oh, el Bianchi. Bueno. Coche no. de prestigio, ¿eh? Se piensas? consigue a nivel. Creo que era 87, 89. No me acuerdo. Madre mía. Bueno, si es que el 89, no puedes conseguirlo. El 88. Ah, pues. Pues, ¡Ojo, épica! O sea, 79 por ahí. Porque tener lo tengo. Venga, épica. Uf. Bueno, cinco gemas. gemas. No hemos gastado 1000 gemas, pero ya estamos recuperándolas. Otro año más, ¿no? Otro año más, ¿no? revés. <risa> Otro año más cogiendo gemas. Para hacer otra apertura legendaria. ¿Todas, tienes ¿Todas al máximo? Eh, Todas legendarias al máximo, tío. El coche de juguete, a ver si no salen coches que no tuviesen eh, maximizado es o difícil. legendarias, que no diese, va a ser una alegría es difícil que te salgan coches que no tengan maximizados sí, prácticamente tenemos todos, mira este mira, o uno la furgoneta de la pero por qué este es nuevo este Ay, hace no. poco este hace poco con bueno, otra lila especial la lila lila lila Coche Coche vamos, una gemita. Nos quedan 19 máquinas A eso si sí, seguramente subamos de niveles Estamos al 89 ¿eh? Subimos al 90 Seguramente Que se dice pronto eh, a 90 chaval Oh el oh. totem Los primeros coches ocultos Tú lo conseguiste ¿Te acuerdas? Lo conseguí gracias a ti ya va, otro común Hay coches nuevos que todavía no tengo, eh A ver si me ¿Sí? los saqué Venga, aquí hay uno No, ve Vaya debe decirlo antes Pues bueno, me, mientras me vayan dando gemas ¿eh? Pues tienes que sacar una legendaria mínimo, eh Una legendaria mínimo Una mínimo Las tengo todas maximizadas, pero bueno, da igual Me dan días eh Bueno, no son pocas No, desde luego Ah, no sale. No, no quiere, no quiere. Se está resistiendo, chicos. Se resiste. Bueno, la taza de café. No. Bueno, más 20 creo que subimos. Ah, no. Casi, casi. Ni Queda da. por abrir otra. Y subimos al nivel 89. ¿eh? Que se hice pronto. Pero es mucho tiempo. Mira, va, si no la tenemos maximizada, subimos de nivel 89. Y el Fénix. ¿Qué este coche corre? Sí, es muy rápido. Rapidísimo no. ¿A ti qué coche te gusta más de Cross of Cars? ¿Te acuerdas? Um, el avión. La verdad es que el avión. El avión, el helicóptero, um, sí. la avioneta. El avión, la avioneta, sí. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho volar por encima de la gente. En que no me puedes matar. Claro, pero... eso, eso es lo que tiene, no te pueden dar. <risa> El, el polar, es un polar. Mira, va, mató a gemas. A ver, subir de nivel, vamos a subir. Porque sí, alguna sin maximizar sí. tiene que salir. Uff, eh, épica. Épica. Ojo, se viene. Épica. Ah, eso. maximizar, maximizadas, tío. Es que... es que. Es que no puede ser. A ver, mira la épica. Te falta una. Pero, pero este, este no, porque. Esos dos no, porque hay que comprarlos con gemas. Vaya, qué bien. El dragón, camión de bomberos, que lo tuve que ha dar hace poco El avión, el camión de bomberos, mira, tú esa, ¿ves? Eh? Tú esa podrías sacar, no las sacar No la saco, madre mía, que no las Quiero un coche con forma de caja ¿Es mucho pedir? ¿Cómo? Hay un coche con forma de caja no Tengo que decir yo una, una, una caja de, de, de... Quiero esa caja con ruedas Mira, diez <risa> máquinas, ¿eh? diez oportunidades una caja con ruedas bueno no va a salir esta vez no, no, sí, si hacia ni sube de nivel ¿eh? no, bien, este sí que lo necesitamos para fusionar un nuevo coche ¿eh? es verdad el gigantón este sí vale bien y, Entonces, y faltaría otra común para subir de nivel falta nada y poco bueno, Mira, a ver si tenemos ahora su, la su caja. Aquí tiene la caja quiero la caja con ruedecilla aquí tiene la caja ¡Oh! Bueno, ese es el plátano, que como. como lo di para un coche fusionado no lo tenía. Para el sleep. Bueno, subimos de nivel y el cañón al nivel 8. Vale. Pues nivel. Cuanto más nivel, más mejoramos los power-ups. Bastante chulo. Mejor. Más fuertes ah. sean nuestros coches. Bueno, puede ser alguna de guerra, ¿no? con el gigantón. Si ¿sí el gigantón está bien. El GT. Sí. ¡Oh! Legendaria Bueno, bueno, Jesús, ya era hora, ya era hora Con tanta máquina, no me tenía que sacar alguna, mínimo Tardo temprano tenía que salir, salió tarde mira. Ojo, la máquina del tiempo Que no la tenía La tenía maximizada, lo único que me dan 10 gemas No era al 4 Que va, son todas al 3, tío, míralo Está, eh, El nivel máximo eh, de la legendaria es nivel 3 El avión a mí me gusta mucho que bueno me, Que me to, No es si me tocó la semana de, después de que saliera chulo, pues, pues mucha suerte tendría Pues sí Mucha suerte tiene el carrito de golf Quedan cinco máquinas chicos Se va acercando el final del vídeo chan, chan chan Chan chan chan Otra legendaria Uf, épica. épica ¿Qué queríamos que nos saliese? El camión de bombero O el dragón O el dragón que lo tuvimos que dar Ahí sale otra vez el camión de misiles. Qué otra bien. vez Qué bien. Bueno, casi 360, ¿no? ¿eh? Gen. Sí, más. sí, sí. Hemos subido gemas. Ahí sí, el gigantón. Nos ha salido algún coche que otro que necesitábamos. O sea, la montaña rusa. Esto también lo conseguí yo. Sí, para mí, de los coches ocultos más fáciles de conseguir. A ver si no, es más fácil. Para mí, sí, es más fácil. pruebo el espectro también, ¿eh? Espectro es, Patrono. El, el coche oculto espectro y solo te tienes que parar enfrente del cuadro y ya estaría. Qué fácil. Mira, va. ¿Sacará otra legendaria? No creo porque queda una. Esta y otra. Nunca se sabe, ¿eh? Hombre, a ver. Mucha suerte sería. Onda retro. Y, el, y, el y última máquina, chicos. Allí se decide todo. ¡Oh! ¡Épica! ¡Bueno! A ver si nos toca el dragón. Podría estar mejor, sí, pero no nos vamos a dejar. Barreminas. la 5 gemas, nos ponemos con. 30 y 372 gemas. Y ya está Jesús, ya no hay más máquinas ¿eh? Ahora, ¿qué hacemos? No sé. Dime tú lo que hacemos. Pues hasta aquí hemos terminado. Bueno, pues nos ha salido una legendaria y unas cuantas épicas Y hemos hemos logrado subir de nivel bastante bien, ¿no? Nivel 89 Muchos años <risa> <risa> Hasta aquí el vídeo, chavales Me gustaría que una buena cantidad de like ¿Cuántos likes, Jesús? Mm... 1500 1500 likes <risa> ¿Está borracho? <risa> Mil likes, mil, Mira, mil likes. Mira, like. Solo tengo dos vídeos con más de mil likes, lo sabes. Este tiene este, que es ser uno de esos vídeos. Mira, va, chavales, dejar el like, suscribiros si no lo estáis y dejadme abajo en los comentarios si queréis más vídeos con Jesús. Y nada, un saludo y que paséis buena Navidad. Hasta la próxima.